Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más acá a mi canal Y hoy toca una vez más dejarles este código de la búsqueda del de tesoro Bueno amiguitos, se los dejo acá mismo directamente en la pantalla para que lo vean Igualmente se los voy a estar dejando en los comentarios del de video Así que no se hagan problema, directamente copian y pegan en el link Que les voy a estar dejando también aquí abajo en la descripción Así que, bueno, amiguitos, no la, no la voy a hacer mucho más extensa. Suscríbanse a mi canal de YouTube. Síganme en Twitch también. Denle un follow ahí. Banquen ahí el, el proyecto que tengo de Twitch <ríe> del canal. Así que, que nada, igualmente estoy muy, muy agradecido porque estamos creciendo a pasos agigantados. Y es todo gracias a ustedes. Bueno, amiguitos, no lo voy a hacer más extenso. Les dejo aquí el código. Muchas gracias y nos vemos en la próxima.